¿Qué se siente que te tumbe? ¿Qué se siente que te tumbe? te digo ¿Qué te a ¿Eh? a ver, a ver, a ver, no, no, tú más, güey, tú a ver, si sí. sí, sí bien, bien, se bien, bien, se la melodía, sí. para que vean lo que, que se siente, pero, eh. ¿eh? ¿qué más traes, eh? güey? ¿Qué se siente? No, que te no, siente no, güey? No, ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, güey? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, güey? ¿Qué siente? Ya muere, güey. No, güey, no, siente? no, no, güey? no, no, no, no, no, no ¿Aquí ¿Aquí el ¿Es de fiesta, güey? por aquí. no van a entrar así? Como. No pasó a mayores, que casi pasó a mayores. Bueno, este, ¿me puedes contar desde el principio qué fue lo que pasó cuando estaba, desde que me contó del baño? Sí, mira, yo fui al baño con mi, mi nieta, Ajá. Y, este, y ahí ellos estaban ahí afuera, ¿no? Entonces nos quedamos viendo así como sospechosamente. Ajá. Entonces ya nos regresamos a los juegos, y a mi niña le volvió a hacer, de, de dar ganas del baño. Ajá fuimos de nuevo a los baños, y regresando todavía ellos, uno de ellos me saludó, buenas noches, buenas ¿Lo saludó? ya pasé, me senté en la banca, pero ¿cuál fue el del video o el otro? otro, ¿Otro? otro. Oh, ok, ese del video, después se fue acercando a, poco a poco a donde yo estaba en la banca, Ajá. ya cuando estaba como a unos dos metros corrió, me arrebató mi teléfono, y fue yo fue a correr. Yo les sorté un, tran, un caso así les pegué, uh -huh. pero pues está joven se aliviando y se echó a correr. Uh -huh. Entonces, pues ya yo agarré a mis niños y ya me fui a la casa. ¿Eso fue, a qué hora fue? Cuando me retiré de aquí, yo creo ¿Era que, que ¿Era como que era? Cuatro y media, ¿no? Yo creo que cuatro sí. Y media, cinco, cuatro y media, cinco o ¿Cuatro No, cuatro y media, yo creo. Uh -huh. Luego, ¿cómo fue que, que vimos? Bueno, que, ¿Cómo fue que yo le enseñé el video? Ah, pues yo, porque yo que ahorita... Regresé a ver si estaban, Ajá. ya si mis niñas, Ajá. para pues, ahora así avisar a la policía que ahí estaban todavía esos señores que están atracando. Ajá. Ya te encontré aquí, te platiqué y me enseñaste el video y sí exactamente ese señor es el que me atracó. ¿Y cómo era el, el otro muchacho que también era, como de la misma edad? Él o... de la misma edad, morenito igual, y estaban ahí fumando marihuana. Yo creo que se porque se arrimaban la mano así. A la, a la boca. A la boca. Y bueno, ¿hacia qué rumbo fue el que se fueron? ¿Se fueron hacia Santa Mónica o se fueron no, hacia el Tintero? Se hasta el Tintero. Ah, ok. Hacia el Tintero se fueron. Ajá. Y ahorita que regresé, te digo, pues te uh -huh. cuento y le enseñas tu video y si es el señor que, ese, okay, lo el que me ha bueno. bueno, muchísimas gracias. No, de que... eh, ¿Qué siente, se va, siente vay, que vay. te tumbe? Eh, ¿Qué se siente, siente, siente vay, que vay. te tumbe?